El rey de las cantinas, del bolero cantinero Iván Cruz, tiene una legión de seguidores que admiraron justamente este género, ¿no? Que provoca, pues, se llama la sed, las gargantas, vagabundo. Tremenda canción. Oh, o sea, y ya está cantando para nosotros sí, está... en vivo, ¿ah? Vamos a escuchar al... Yo no soy malo con nadie. Ay, ay, ay. Karen no Herrera correr. está con él. Lo más bonito no es que canta termino. así hermoso porque ya también ya no lo voy a tengo escuchar. Sombrera. Karen nos trae todo lo que está ahí. Gracias Don Iván Cruz ya puede cantar y encantar Porque ya escucha bien, 20 años padeciendo con la sordera Que no detectaba, que no sabía que tenía Pero gracias a la colaboración del doctor y Este problema ya está siendo superado Doctor, ¿qué eh, me decía usted que ese es un problema muy común en los músicos Sí, fíjate, el 90% de los músicos a nivel mundial Y más aún acá en nuestro país, sufren de sordera porque durante toda su etapa de artistas han estado expuestos a los ruidos, a los conciertos, y no se han cuidado en su momento. Entonces, esa es la consecuencia, sumado a la edad, sumado también a las eso, enfermedades. Eso quiero que me lo corrobore, don Iván. Iván. ¿Cómo, ¿Cómo eran esas tardes, esas noches de concierto, de presentación, donde usted pedía que le suban, que le suban, que le suban? Causaba problemas en el escenario a los músicos. Porque los músicos no eran algunos ahí sorditos, pero el principal sordo es el cantante. ¿Por qué? Porque el cantante capta los sonidos de todos los instrumentos y eso es lo que lo vuelve sordo. Entonces años y años y años y poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que hubo un momento que yo ya no podía eh, escuchar a mi orquesta. Y tenía que hacer subir por medio del, del que maneja el, el, el, el, el, el, el, el sonidista, eh, eh, que, que suba. Y, y se el micro, que suba. Se señalaba la tumba, que suba. Y, y, y ya el sonidista ya me miraba con bronco, <ríe> me miraba ya, porque... El, eh, le estaba haciendo claro, a ellos les causaba un problema eh, le estaba causando problemas ¿Y, y, y, ¿Es y, y, sí? y, lo, y los demás músicos también se miraban entre ellos entonces yo qué hacía me acercaba al parlante del monitor y ahí trataba de escuchar Don ¿Trataba? Iván, en casa también ha tenido problemas por no poder escuchar bien claro ¿Qué pasaba eh, en casa con la esposa? Yo quería cantar, pues, y quería escucharme. Entonces me acercaba yo al monitor. El monitor es un parlante que está adelante y, y ahí me ponía y me ponía a cantar. Entonces, Iván, en su casa usted también subía mucho el volumen. Su esposa se molestaba. Tengo cualquier cantidad de peleas he tenido. <risa> pero ahora, gracias a Audi Bons centro audiológico ya no voy a, te, a pelear con mi esposa Doctor, me decía usted sí. de, que, de que una persona con sordera de alguna manera se excluye de su vida social, sí, familiar ¿no? no solamente es la pérdida de la audición sino es aislarse, sabemos de que el sentido de la audición es el más importante del ser humano, tenemos que comunicarnos convivir con la gente, transmitir lo que sentimos eh, socializar, entonces la persona con problemas auditivos se aísla no está peleando con la familia, con la esposa, es incomprendido, no, además, sube el volumen, sube el volumen todo el tiempo y perturba y al resto, perturba de, la al resto de, la, de la familia, no y es una discusión permanente. Entonces no debemos llegar a este tema. Entonces una de las de las políticas que no tenemos es decirle a la gente, no esperemos a terminar con problemas auditivos severos para poder poner una solución. No, don Iván, don Iván, usted está haciendo shows en casa y ahora que tiene su, su audífono, la gente entra a una cuarentena y va a estar aburrida, invítenlos a que vean su show. A ver. Le voy a dar una primicia. Resulta que a raíz de la sordera, mi esposa adverme, ahora tiene su propio dormitorio, y yo tengo mi propio dormitorio. Y, y me da bronca no poder dormir con mi esposa, porque si yo prendo, Subo y ella le molesta. Pues. No, pues, pero ya tiene su audífono, ahora la regresa al cuarto. Ahora tengo mi audífono y mi agradecimiento a don Lucho Verasti, al doctor, jefe del centro audiológico. Don Iván ha ensayado bien el nombre Él está muy agradecido y no es para menos Es un músico y, y, y, y un músico y que cocina. no escucha No puede cantar Usted no? va a ser sus Karen, Karen, yo me cambió el nombre ¿Qué, ¿qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué de cariño para usted? A Karina Karinita, ya. Ya. <risa> ya. no quiero ser egoísta Pero Compañero Compañera, artista Como yo Te darás cuenta Que el 90% De todos los cantantes a nivel mundial ¿Tienen problemas? para que porque son sordos. De repente estás pasando por eso. Acércate, hermano, lo más pronto posible. Ahí está la dirección. Ay, está el nombre y la dirección. Y tiene razón, imagínate, con toda la bulla, los parlantes... No puedes, terminas pues sin poder escuchar, así que qué bueno, qué buena noticia para Iván. Ídolo del pueblo, ¿eh? esos artistas del pueblo que no ha ganado un Grammy, que no, pero es un ídolo del pueblo, don Iván Cruz. Y con esta nota nosotros abrimos rápidamente también lo Mundo. le echamos una mirada, ¿no?